No, bueno, ¿de qué cosas estamos platicando ya, Lupita? Pues estamos platicando, ¿no? De que luego tienes que hablar con los agresores, con los que, que te roban, tienes que negociar con ellos, de, oiga, este, devuélvame mis llantas, ¿no? Bueno, en mi caso. Y así, ¿no? Sí. ¿Qué cosa, qué situación está viviendo Puebla? Pero bueno, antes que nada, Lupita Leal diputada por el Distrito 16 local, te hemos visto muy activa, bienvenida a los conjurados. Muchas gracias, Eri, como siempre, un gusto estar contigo, sobre todo verte, convivir contigo, siempre es garantía de tener la información veraz y que de verdad como al estilo de Jordi Rosado aquí nos desmenuzas, ¿eh? <risa> ¡Oh, pues ojalá fuera así! <risa> Como el nos, no, nos llevas en la entrevista y también para los que estamos sentados en esta silla es muy importante compartir también el lado humano, no solo el político, sino claro, el lado humano. Claro, no, es que lo es todo. Luego queremos dividir las cosas de ah, este es el político, pero en el lado eh, humano, profesional, familiar, ¿no? Este, etcétera, etcétera, no es lo mismo. Entonces, a ver, si esta persona es una ladrona va a llegar a la política a robar, punto, claro, ¿no? Claro. Si el, el tipo o la tipa es desleal, va a llegar a la política a hacer deslealtades, por no decir otra cosa. A, a, así es, Sí, ¿no? tu entorno Entonces, privado fundamentalmente va a influir en el entorno público. Claro. Y, y yo creo que la política, sobre todo el poder, eh, exacerba lo bueno o lo malo que tengas, todo. ¿no? Eh, estábamos platicando ayer... Eh, Lalo, nuestro productor y yo estamos platicando de que dice, no, pues es, no, no, no lo voy a decir al aire, pero dice, no, es que hasta yo voté por ella, porque la verdad, o sea, muy entrona, y, y, y, no, y, y transpiraba con fiabilidad, y hasta me gustaba, ¿no? O sea, digo, ¿y qué pasó? No, pues no, terrible, ¿no? Terrible. ¿no? Sí, terrible es lo que pasa. O sea, se volvió, ¿no? La bruja de los cuentos. Entonces dices, ¿Qué pasó? ¿Cambió la persona? No, yo creo que la política, estoy segura de yeah. algo, Erika. Mira, la política tiene que ser una política de causas, no politiquería de grupos. Uh -huh. Y si seguimos continuando y permitiendo que sean unos cuantos y unas cuantas que se levanten sus propias manos, que digan, pues finalmente no vamos a llegar al corazón que es la ciudadanía. Uh -huh. ¿no? y, y fundamentalmente quien entra y quien tiene la oportunidad de estar en estos cargos pues es una oportunidad de servir y es una oportunidad de pelear una causa. ¿Quién es tu jefe? Tu jefe, lo repito, y tu jefe es el ciudadano, no es el gobernador tu jefe. El presidente municipal no es tu el jefe. El coordinador de la bancada. El coordinador de la bancada no es tu jefe. Hay coincidencias y caminos para llegar orden. a un punto. Hay un orden de pero trabajo. Pero que quede muy claro: el ciudadano y la ciudadana es tu jefe y uh -huh. ahí en función de ellos tienes que hacer tus decisiones, y en función de ellos tienes que ir a pintar las calles, y en función de ellos tienes que proponer leyes que solventen y que solucionen un problema y una necesidad, uh -huh. ese es el papel de un diputado, de el diputado no es el que está, oigan lo oscurito, cómo ve, recibimos un chequecito y vota porque sí, no, no, no, no, no, ah. pues habrá quien acepte, ¿no? <risa> <risa> habrá quien acepte, sin sí, embargo aire. pues a mí, a, a mí me tatuaron muy bien este apellido, mis padres, lo mejor que le puedes dejar a una persona es el apellido y la trascendencia en acciones buenas. Uh -huh. Y lo mencioné aquí hace muchos meses que me hiciste favor de invitar cuando estaba de candidata y lo sostengo. Necesitamos generar una política, no de ver la próxima elección, una política de fortalecer a las nuevas generaciones, una política de dejar abrir la puerta y ver caras nuevas. Y esas caras nuevas se requieren para innovar. La política vieja no le está funcionando a ningún partido político, Erika. Y en ese sentido quiero compartirte que tenemos que enfocar el esfuerzo al hoy, a lo que estás haciendo hoy como presidente municipal. Hay que, esforce, hay que eh, enfocar el esfuerzo a lo que estás haciendo como legislador hoy. Hay que enfocar el esfuerzo a lo que estás haciendo como gobernante, como regidor, como funcionaria pública. Y ya después podrás levantar la mano si sí, tus acciones, si sí, tu trabajo y su, tu productividad se vio reflejada en la ciudadanía. Uh -huh. No es posible que hagamos este tipo de politiquería donde unos cuantos se levantan las manos y la ciudadanía es la que debe de poner el gallo o la gallina. Ok, ok. A ver, hay varias eh, cosas que tú acabas de mencionar. A ver, vamos a ir por partes. Dijiste en, en una primera parte, ¿no? De que... Eh, por eso andamos pintando banquetas. Y yo te dije, a ver, te voy a preguntar esto porque sí he escuchado esta crítica, incluso por ejemplo apenas estuvo Mari Badillo, no, militante del PAN, y, y, y sí fue como, como muy preciso así su crítica de decir, a ver, los diputados tienen que eh, legislar, están haciendo su chamba, que tienen que ir a pintar calles? Y bueno… Eso se refería a ti, porque, bueno, te vimos en las redes sociales, efectivamente, pintando. Claro, Entonces sí. dices, pues en parte tienes razón, porque ¿qué hace un diputado pintando? Como que dices, es, es muy eh, eh, como... Extraño. Como, como de campaña, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eso cae bien. Como campaña, claro eso, claro. eso cae bien. Sí, sí, sí. Y a mí me hace suponer de que estás en campaña. Claro, mira, te voy a compartir algo. Las personas que me conocen a nivel personal como Lupita Leal, como microemprendedora, como empresaria, como una mujer de la cultura del esfuerzo, que a los 17 años tuvo un hijo y que lo tuvo que sacar adelante, pues no te dedicas a hacer para obtener, para entrar al juego tiene que ser por pasión, no por competir, para entrar a un juego tienes que hacerlo por pasión, por una causa, no tiene que ser por competir. En, en avaricia, y por qué estoy comentando texto, porque hay tres funciones fundamentales de un legislador que posiblemente la ciudadanía no necesariamente lo debe de saber, primero hacer leyes que son buenas ideas que le den solución a una problemática, uh -huh. segundo el diputado es intermediario entre las autoridades y la ciudadanía para ejecutar, sin embargo cuando no hay presupuestos de las autoridades o cuando no hay voluntad pues yo he sido una mujer durante muchos años que no me voy a quedar esperando a que ahora me gestionen las ciclovías y no me voy a quedar esperando a ver cuándo Puebla pasa del segundo lugar en muertes viales a nivel nacional a que pase ahora al primer lugar entonces, la tercera función de un diputado ¿cuál es? pues la de fundamentalmente legitimar las propuestas de ley que haces una, en una tribuna y legitimarlas en la calle ¿y a qué me refiero en las calles? Si hace unos días eh, nosotros tuvimos la oportunidad de subir este primer proyecto de ley de movilidad y de seguridad vial, ¿qué es lo que sucede con la ciudadanía y qué es lo que la ciudadanía te acusa? ¿Quién aprobó esta ley? ¿Por qué nos dijeron que esta ley tenía.? De cualquier tema. ¿Qué estamos haciendo en esta faceta de parlamento abierto? El pasado 15 de marzo se hizo esta primera propuesta de ley de movilidad y de seguridad vial donde se presentó como diputados y diputadas de este congreso, esta ley lo que tiene como objetivo es eliminar muertes viales, porque Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional, uh -huh. y acaba de suceder un suceso de un ciclista. ¿sí? Uh -huh. bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo es que un ciudadano puede sociabilizar y adaptar una ley a él y a uh -huh. ella? Sales a las calles y no se trata únicamente de pintar, se le está dando conectividad a ciclovías, se le está dando pintura y señalética a las áreas que no tienen ninguna zona de cruce seguro y que muchos de los ayuntamientos están completamente absorbidos por un presupuesto que no tienen etiquetada la palabra movilidad y que como miembro de la Comisión de Movilidad yo tengo que darle resultados a los colectivos ciclistas, a los ciclistas, a personas con discapacidad y a los más vulnerables en la pirámide de, de movilidad. ¿Qué buscabas con, con tu mostrarte pintando? Yo siempre he pintado toda mi vida, y siempre serio? he sido, toda mi vida, yo siempre he sido una mujer de sábados y domingos, y me pongo a pintar sábados y domingos con el objetivo de hacer una, digamos, eh, ciudadanía, porque en mis redes sociales nunca vas a, a escucharme decir, nos quieren quitar la ciclo hermano Armano Cerdán y vamos en contra de casaguayo no. Yo creo que hay que hacer política de la nueva, hay que hacer ciudadanía, hay que invitarle al ciudadano... ...que vive en el Distrito 9 y decirle... ...si quieren retirar la ciclovia... ...Armenoserdán, vengan y pintémosla... ...y con esto okay. podamos demostrar... ...que sí hace falta, que sí se utiliza... ...que es un espacio público... ...que si hoy lo quitan estarían violando... ...el artículo mm -hmm. cuarto de la Constitución... ...que habla del derecho a la movilidad... ...y que es un derecho humano... Mm -hmm. ...entonces el que me vean pintar... ...posiblemente suena pintar... ...pero pintar va más allá... ...de otorgarle una zona de cruce seguro... ...a una persona con discapacidad que no tiene una ciclovía y que lamentablemente las calles en su totalidad en el Estado no tienen la señalética adecuada para que el peatón, el niño en una colonia vulnerable que no tiene a papá y a mamá que lo lleve de la mano pueda cruzar de manera segura. No es pintar, más bien se trata de sensibilizar, de aportar y de, como mi función de diputada, contribuir a esta intermediación entre la gestión y si la ciudadanía me pide que gestione ciclovías y no encuentro una respuesta porque no hay un presupuesto en un ayuntamiento, no me voy a quedar así, nunca me he quedado así, pues entonces lo hago, ¿y cómo lo hicimos? No fui yo, Erika, Pintumex me dio un 70% de descuento, UPAE, Universidad del Valle, CADEM, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, eh, Construcción, Moverte, y todas estas asociaciones que tienen que ver con temas de espacio público militar nos están ayudando. Lupita Leal no pinta. Lupita Leal simplemente es la intermediaria que está uniendo esfuerzos para poder caminar junto con la ley de movilidad. ahora La ley de movilidad y de seguridad vial uh -huh. Uh -huh. es eh, un objetivo digno para que tú realices viajes dignos y seguros desde tu perspectiva de operador del transporte público, desde tu perspectiva de automovilista, desde tu perspectiva de ciclista, de peatón o de persona para discapacidad. Esto ya es un mandato mundial, Erika. Uh -huh. El tema de la movilidad tiene que ser visto en prioridad en esta pirámide. Y tal vez para muchos y para muchas sea únicamente pintar. ¿no? Para mí es la oportunidad de que cuando termine estos tres años, por lo menos digan, desquito su sueldo, porque si algo desafortunadamente tenemos todos aquí en la frente, los que tenemos esta responsabilidad de un cargo público, es que no hacemos nada. Ajá, ¿no? Okay. Entonces, el tema de pintar Ajá. es legitimar, una, una propuesta de ley no se puede quedar, En, ¿no? en el en, en, ahí pues hago la propuesta, ¿a qué hora la aprobaron? ¿De qué se trató? ¿Quién nos tomó parecer? Uh -huh. Entonces, no solo estamos pintando, estamos haciendo mesas con rectores, con el Consejo de Movilidad, mesas uh -huh. con ciclistas, mesas con personas con discapacidad ¿Y para platicarles la ley. ¿Cómo te va en cuanto a esto? ¿Cómo ves la ley y su aplicación? ¿Y cómo ves también en este engranaje el poco presupuesto que tienen los ayuntamientos para este eh, ramo de la movilidad que bien lo acabas ahorita de... Se prensa? requiere de voluntad, se requiere de que en las agendas políticas de todo líder y lideresa tengan movilidad y movilidad. Esta ley es una ley tan afortunada que lo que va a hacer es otorgarle ese presupuesto y eti esa etiqueta de movilidad. Hoy, Eri, si tú cruzas una calle de una esquina a otra esquina, la distancia es sumamente larga. Para una persona con discapacidad, estos famosos sí. volardos Ajá. representan doblados que le salvaron la vida a una persona. Uh -huh. Entonces, esta ley de movilidad lo que va a hacer es regular de manera Nacional, indicadores de velocidades, 30 kilómetros, 50 kilómetros y 70 kilómetros. Va a regular también todos los criterios, por ejemplo, de foto, de las multas. Ahora habrá en esta ley general fotomultas permanentes. No quiere decir y lo que son alcoholímetros, perdón, al, corrijo, alcoholímetros permanentes, fotomultas no, alcoholímetros permanentes. Okay. Esto no quiere decir que Lupita Leal lo propuso. Esto es un camino muy largo que empezó en el 2012, que varios padres y familiares de víctimas, tanto de ciclistas como de peatones, como de personas con discapacidad, uh -huh. al día aproximadamente mueren cada hora 44 personas por un siniestro vial o por un accidente. Del 2012 para acá, todos los colectivos, sociedad civil, padres de familia, fueron creando esta primera ley, llegaron al Senado más de seis propuestas de ley, y en diciembre del año pasado se aprueba, en lo que es 16 de abril de este año, se aprueba ya la ley general en el Congreso de la Unión, uh -huh. y únicamente tenemos 180 días, todos los congresos locales para poder armonizarla, ¿qué se hizo? y digo primer propuesta de ley, porque puede llegar mañana otra, uh -huh, y pasado uh -huh. puede llegar otra primer propuesta de ley de movilidad, no se trata de que ya esta es, y únicamente, lo que se trata es de, al ser el segundo lugar en Muertos Viales, hicimos literal la tarea en el recreo y no nos esperamos a que pasaran los 180 días. Nosotros la presentamos 15 de marzo y se aprueba hasta el 16 de abril. Entonces, con esto lo que estamos haciendo, Erika, es contribuir a que todos puedan viajar dignos y sanos. ¿Cuáles son los siete factores de riesgo? Viajar en estado de ebriedad. Oigan, es que los semáforos no están sincronizados. ¿A qué velocidad vas? Si a, y dice la banderola, 30 kilómetros, porque es una zona, zona escolar, zona turística o zona céntrica, ¿por qué vas a 70? Entonces, el tráfico no es que haya tráfico, es que tú no estás respetando claro. ¿sí? esas banderolas. Otro riesgo, otro factor de riesgo que es prevenible, el que no lleves una silla para un menor en el automóvil. Otro prevenible, el que vayas en una moto y que no tengas un casco. Y todos estos factores que son prevenibles, lo que van a lograr es... En este reto, como tú bien dices, porque va a ser un reto, se tenía que hacer la primera parte, y esa primera parte es esta ley. Tenemos menos ya de 70 días para aprobarla, estamos ahorita sociabilizándola en este aspecto, hemos platicado con rectores, con colegios de ingenieros, de arquitectos, con consejo ciudadano, con exfuncionarios, con funcionarios, con varios diputados, les hemos platicado de la importancia de esta ley, y no se trata de que sea una venganza a los automovilistas, yo todavía soy automovilista, se trata de hacer un ordenamiento del espacio público uh -huh. y un viaje que te permita llegar con vida a tu casa. Esa es la ley de movilidad y seguridad vial. De acuerdo. Lo que pretende salvar vidas, imagínate, Erika, somos el segundo lugar a sí. nivel nacional. Así es. Algo está pasando, Fíjate algo que... es, es un semáforo que nos está marcando que en algún momento todas y todos somos peatones, desde que bajamos de nuestro vehículo, desde que bajamos y dejamos a nuestro hijo a la escuela, en algún momento puede haber un riesgo. Entonces, si sí necesitamos no solo generar el discurso en la tribuna, no solo generar la sociabilidad, tenemos que también, si esa intermediación como gestores uh -huh. no hay una respuesta, vámonos con las empresas, con la sociedad civil y hacer esta, esta dignificación de espacios públicos, de sobre todo para darle una mejor imagen urbana a la ciudad. De acuerdo, bueno, ahí está la respuesta para quienes eh, criticaban a Lupita Lealde, ¿y qué hace pintando en lugar de estar? No, y, y, yo legislando? Invito, y yo invito bueno, a... a, a ahí está la respuesta. Y sí, ¿no? yo invito a todas y todos que se unan, lo único que deben de llevar es una brocha nosotros estamos... Y ganas y gorra porque el sol y, está y, cañón. Y, y tampoco les decimos cinco, la, las horas que nos quieran donar, hay personas que dicen, dos horas te dono, perfecto, una hora, y créeme Erika que nos sentimos agradecidos todos porque llegan y nos dan para el refresco, no llegamos diciendo nada, jamás ponemos una banderola de diputada, nada, Ajá. ¿sí? Llegan personas le, diputa, con todos llegan... la trabaja aquí, ¿no? O sea, sí, si de, la no. verdad es que... No, okay. no, no, no, no, no, no. Oye, pero a ver, este me llamó mucho la atención la ropa de, de, de Pita, porque, bueno, eh, aparte que eres experta en, en imagen, ¿no? este, me, me, me gustó tu ropa y, y cuando me, me dijiste, yo eh, me tomo en serio el tema de la movilidad, el tema también eh, medioambiental, al grado de que agarra su bicicleta y se va a trabajar en la bicicleta, y dije, no, esto no es cierto, sí. y me dice, sí, sí. entonces... Eh, eh, no no le voy a pedir que se levante no. ni que se dé la vuelta porque me va a mandar ¿no? muy lejos. Pero así como tiene el diseño arriba, es abajo, es, es pantalón. Y todos los días me he visto igual. Y, es uniforme. Y flat, y trae flats, es decir, para la bici. Mira, en todo esto empezó. Es en serio. En todo esto pita? empezó. Te voy a platicar, Erika. Hace nueve años, mi hijo, el mayor, me pidió que lo acompañara a comprar una bici. Ajá. Yo se lo negué, le dije que no. Consiguió Ajá. el dinero, se fue a comprar su bici okay. y el primer mes ahí andábamos mi esposo y una servidora siguiéndolo para, pues, este riesgo que te quedas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues, nos dio una gran lección de vida mi hijo, el mayor, porque terminó los cinco años de la universidad y ahora, pues, como, como ya independientemente eh, asesor uh -huh. y como abogado, pues, ahora es su subido en bici. En bici. Cuando empezó este ¿Es abogado. Tema, es abogado, cuando empezó, y fue presidente oh, de la Escuela Libre de Derecho en su momento, y con beca, y me da wow, mucho orgullo decirlo, wow. ¿no? Entonces, fíjate que en ese momento, pues, yo le tenía un miedo y un pavor, ¿no? Y cuando se dio esta oportunidad, siempre he sido ciclista, pero ya sabes, del parque, de uh -huh. un tema, pues, más eh, de diversión, Ajá. ¿sí? Cuando mi hijo empieza, pues me dice, mamá, es que tú tienes que hacer, no, pero ¿cómo crees? Yo no voy a, imagínate, me voy a morir, ¿no? Sí, tú claro, porque eres joven, no. pero a mis 43, 40, yo ya no. Y mi hijo, cuando se dio esta oportunidad, me dijo, mamá, es que si se te da, tú tienes que defender la movilidad, tú tienes que defender el tema del medio ambiente, tú tienes que ver por los Así ciclistas. Así te desea ah, tu hijo. Ah, no, sí, vaya. Y tú tienes que ver. Y entonces... Oye, porque tú presides precisamente la Comisión... De Desarrollo Urbano. De Desarrollo Urbano, Así Movilidad también. Movilidad, que de estamos medio ambiente. como miembro y de medio ambiente y de ¿tú discapacidad. La ¿Tú la pediste? Sí, yo pedí y yo ah. pe no pedí solo, peleé. Ah, okay. por razón. estar en esas comisiones porque no puedes hablar de desarrollo urbano si no tienes un espacio equitativo okay. y distributivo en espacios, valga la redundancia, públicos y en lo que son diferentes formas de movilidad y entonces pues hace año y medio que empezó eh, esta oportunidad, me dice mi hijo te tienes que comprar la bici y te tienes que comprar la bici y te tienes que comprar, pues ya todos los ya Majo también anda en bici mi esposo anda en bici, Mario anda en bici eh, la verdad es que es la manera en la que un funcionario o un diputado puede vivir en carne propia la necesidad. Porque bueno, eh, vi, bueno, vimos muchos de nosotros. Tu video de que vas arriba en la bici y estás hablando de las ciclovías. Claro. Y das estadísticas y ta, ta, ta. Y dije, ay, hasta me daban cosas. Dije, no se vaya a caer porque estás así hablándole a la cámara y ahí va, ¿no? ¿De dónde la detienen? Ajá. ¿De dónde Oye, la detienen? Eh, ándale, ¿no? Y entonces, sí. este, vaya, no fue pose. Realmente no, no, no. sí. Mira, la nosotros te tenemos, nosotros tres días a la semana andamos en bici. Y lo saben las personas, ¿no? O sea, tres días a la semana andamos en bici. Y a mí, a mí esa parte, Erika, me, me siento muy contenta, contenta porque no solamente es el tema de ando en bici, es el tema de que no contaminas, el tema de que llegas antes, no generas ¿Y tienes tráfico. tienes que ser un ejemplo. Eres o sea, preventivo es? y es una manera de, de de ser preventivo en cuanto a tu salud y es algo que después del COVID, paulatinamente fue incrementándose. Entonces, claro. para conocer la necesidad tienes que vivir en carne propia. Claro. Y entonces empiezas a, pre, a pensar, bueno... ¿por qué si van a poner las coladeras no las ponen horizontales? ¿Por qué las ponen verticales? Ahí es donde entra la llanta de la bici y te caes. Y entonces, cuando vas a las rodadas, te empiezas a dar sí. cuenta. ¿Por qué están quitando? ¿Por qué la medida de una ciclovía? Si ya dice claramente en la norma técnica de la sedatu que debe de medir 2.10, ¿por qué las hacen tan pequeñas de 50 centímetros? ¿Y por qué son de cemento? Y empiezas a entender el estilo de vida donde no solamente se trata de subirte a la vida por diversión, porque es tu medio de transporte, porque es tu medio de subsistencia, porque es el panadero, el carnicero, el de la verdulería, claro, tu el chavo y la chava que diario tienen que solucionar su movilidad y ese es su medio de transporte. De acuerdo, a ver, empiezo a leer porque si no se nos sí. junta la chamba. Jorge Gurser nos está viendo. Jorge, ya estás más tranquilo, ya no, ya no te enojes, eh, ya no te enojes. No, ayer Jorge... Se enojó, no, no, no, ahí se agarró con el tigre. Ah. Sí, Laura Elena Hola, Valle nos está viendo. Laura Amiga, gracias. Toani sentimental. Ok, nos está viendo. Rubén Romano. Eh, den, dice: dentaría ser, Serapean, algo así. Perdón, perdón mi, mi pronunciación, pero está como que raro esto, está así como medio árabe. Laura Elena Valle dice. Eh, saludos, amiga Lupita Leal, gran trabajo. Checo Guerrero, buenas tardes, saludos a ambas, un gusto escucharlas. Dice, eh, siguiendo a Lupita Leal, hace un gran trabajo, mucho éxito, te dice. Ana Barroeta, Valentín Juárez, José Juan también nos está viendo, eh, Lino García, eh, Jackie también, Mariana Arroyo. Este dice Jackie, saludos amiga, todo el éxito contigo. Ay, muchas gracias. Soto Pérez nos está viendo y dice Mariana Arroyo: saludos, Lupita. Ojalá también los conductores aprendan aquellos, no tienen ninguna preferencia. Luis Hernández Jiménez, un saludo, Lupita, Toño Leal, dice movilidad orgánica, ¿no? Y te pone así como la manita arriba el planeta y así te pone varias to, cosas todos los emojis y sí, los íconos sí dice desafortunadamente las autoridades y me refiero a una corporación de tránsito dice Secretaría de Seguridad desconocen el contenido y cómo aplicarlo por, y dice por ellos debemos empezar a educar ellos deben estar totalmente aplicados a la norma y no desconocerla a partir de ahí, las sanciones serán ejemplares a los ciudadanos que abusen de las vías y entorpecen la movilidad de terceros. Julián Telles, Girón nos está viendo, eh, Checo estás muy participativo, qué padre, dice Puebla, <risa> segundo lugar a nivel nacional, sí, eso sí. lo mencionó Lupita, efectivamente, México, dice, ocupa el séptimo lugar mundial, híjole, y el tercero, en Latinoamérica, en muertes ocurridas sí. por siniestros sí. viales. Y el concepto de siniestro, Eri, fíjate que vas va sociabilizando y te dicen los padres de víctimas, si, se llama siniestro porque pudo ser prevenible. Claro, por supuesto. Javier Martí, eh, Byron Romero, eh, Yada Bef, nos está viendo, Gil Jiménez, dice, qué orgullo tener una pareja como tú, Lupita. ¡Ay, Ay te admiro! No, bueno, no, no, bien. Yo digo siempre, a ver... A los políticos que vienen a una entrevista y está la familia, viene, no saben de verdad que ni la familia les pone like. <risa> no hay, Lupita, ¿no? O sea, ¿sabes quién? Toda la familia, hasta los suegros, estaban ahí, claro, eres un gran hombre. Los suegros, dije, no, qué bárbaro. Ese es el Osvaldo, soporte, ¿no? Ese es Osvaldo el Jiménez. O sea, sí. el, sus suegros lo adoran. Dije, no, a ver, espérate, tienes que hacer un libro de cómo lograr sí. que tus suegros te amen. Sí. O sea, lo vas a vender así. Claro. Bueno, entonces, bueno, es, yo creo que es un muy buen punto. Antonio Flores dice, apoyemos a Lupita en su proyecto. Y Gil Jiménez dice, qué que bueno que luches por las causas. Muy así bien, es. muy bien, qué bueno, Gil, que le das like a tu sí, mujer. Mínimo, mínimo, mínimo. ¿no? Oye, a ver. Hablando de poner likes, eh, también comentaste en todo el contenido que diste al principio, así como, espérate, espérate, frena, frena, frena, frena, como que te ibas, así como como que gordo, me iba pintando, ya, te... <risa> así como, eh, como gorda en tobogán, te sí, digo, sí, porque sí, no sí. estás gorda, o sea, no es no, no, no así que no sí a ver, dijiste, eh, no hay que empezar a alzar la mano cuando no es tiempo, hay que trabajar, no los ciudadanos esperan resultados. Sí, pero también, creo que también en el ambiente político es muy sano que también digan, a ver, yo quiero ir. O sea, también es muy sano, ¿no? Y de ahí que se vayan midiendo, ¿no? O sea, medir eh, en las encuestas de, ok, la gente te conoce, sabe de tu trabajo... Eh, eh, que puedes ofrecer, et, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, a ver, Lupita, eh, ¿a, ti, ¿a ti te gustaría continuar tu carrera política? Pues yo creo que sí, porque tienes Mira, años en esto. Tenía, porque nueve años estuve exiliada. No, pero bueno, súmale. Tenían, sí, sí, sí, súmale. Sin embargo, fíjate que en esta oportunidad, Erika, y te lo comparto y lo confieso, en esta primera oportunidad que se me ha dado de esta responsabilidad, percibo que la política es vieja. Percibo que la política es de negociaciones, la política es de generaciones arcaicas, la política no es directa. Y yo creo que ya deberíamos de estar preparándonos para innovar. ¿Y cómo puedes innovar la política, Erika? Pues hablando de Frente. No te puedes enfocar al futuro. Es como si tú me estás haciendo una entrevista. Permítame, ya me voy enfrente. A ver, me tengo que, enfre me tengo que enfocar al presente. Y el presente eres tú, ahorita en los próximos 20 minutos. Ajá. Y si no te enfocas en lo que es ahorita, pues entonces te distraes. Yo me refiero a algo muy importante. Las nuevas... Estamos pensando, Erika, en un nivel de politiquería donde unos cuantos se levantan las manos entre ellos donde unas cuantas se levantan, a ver, tranquilos, vamos a chambear, vamos a demostrar a la ciudadanía qué es lo que estamos haciendo, y cuando llegue ese momento, pues entonces la ciudadanía que te diga sí o no, que te premie o que no te premie, entonces, ¿de qué está cansada la ciudadanía, Erika? Está cansada porque la ciudadanía no ve si es azul, verde, roja, la bolita, la ciudadanía ve personas y causas. Y cuando hemos hecho estos recorridos en nuestros en nuestro trabajo que no es legislativo donde puedo pintar, repellar uh -huh. y puedo alcantarillar. <risa> cuando okay. no es trabajo legislativo porque tenemos periodos Oye, de, pues de ve, salir a la calle. Oye, pues en mi casa. Oye, todo el mundo pues me dice no lo hago, digo, el mundo venga a pintar los edificios, <risa> pues si me ponen la pintura sí voy." Bueno, entonces en ese sentido eh, compartirte que claro que cada quien es libre de levantar la mano y decir lo que queda, Sin embargo, por eso la gente está cansada Termínate de comer, este, tomar este café, para Enfócate y entonces ya te servimos el que sigue, Oye, pero sí, no podemos seguir haciendo, haciendo... Feo, ah, eh? y y, y Mira tú. que mira que dije, va a venir Lupita, le voy a hacer su café, o eres sea, es una reina. Ahí el está, la cafetera. A mí me convences con un café. Ella la ahí está, mira, o sea, Ya, ya te di el sí. ¿Me vas a <ríe> soltar todas las sopa? Todas las entonces. Te digo que cuando me invitaron a mí a participar les dije claro y conciso, les dije claro y conciso, eh, a mí no me gusta simular, a mí no me gusta, a mí, a, hay que ser directos, entonces me da mucho gusto que todos tengan aspiraciones y qué bueno, pero eso es de lo que está cansada la ciudadanía, que no terminas una etapa y ya estás levantando la mano y falta, ¿en qué nos tenemos que concentrar? Nos tenemos que concentrar como legisladores a entregar iniciativas. Nos tenemos que concentrar en presidentes municipales a hacer y generar funcionarios públicos que solucionen. Nos tenemos que concentrar como regidores a hacer lo que nos toca hacer. Nos tenemos que concentrar en los institutos políticos de todos los partidos a renovar y a dejar entrar a las nuevas generaciones. Y lo he dicho y lo repito y lo repetiré y no me cansaré de decirlo, Erika. En la oportunidad que tenga, si en mis manos está, le voy a abrir la puerta a las nuevas generaciones. Y siempre lo he tratado de hacer. No es posible que se compartan las decisiones a unos cuantos. Si no, yo no hubiera existido en esta etapa, Eri. Uh -huh. Si no, eh, yo no vengo de una familia de políticos, yo no vengo de una familia de poder, yo no vengo de grupos. Yo vengo de un trabajo donde mi mamá me enseñó a ganarme eh, a diario... Eh, mi trabajo, vengo de una familia que el domingo pinto paredes y pinto cabellos y me siento muy orgullosa, vengo de una familia que me han enseñado que el dinero que te dan en un sobre para que apruebes algo se regresa vengo de una familia que me han enseñado que lo único que me compromete es hacer bien las cosas y ¿Sí? si en ese te ha, camino, te han entregado un sobre ah, te han claro, en... claro, claro, claro y, y lo regresé y me siento muy orgullosa, no voy a decir quién y sí, el sí, momento. Sí, sí. Claro que ya me mandaron y me dieron sobre y lo regresé. Y me siento muy orgullosa, Erika, porque el dinero mal habido y el dinero fácil se va fácil. Yo también lo pienso. ¿eh? sí Y los que nos rentamos, porque nuestros jefes y nuestras jefas son la ciudadanía, es lo que tenemos que dar, es resultados. Y para eso estoy. Yo no sé qué me depare la vida mañana, pasado en un mes o en dos años. Yo lo que quiero terminar de hacer es. Esta responsabilidad, este encargo, entregar cuentas públicas, entregar una ley de movilidad aprobada, entregar una ley de derecho de petición aprobada, entregar una ley que tiene que ver con ecotecnología aprobada, entregar una ley de agua pluvial que no se desperdice aprobada, una ley que concientiza a los jóvenes que se uh -huh. llama plantando profesionistas aprobada, eso quiero terminar, uh -huh. eso quiero terminar haciendo. Ok, ¿cómo ves actualmente al, al PAN, a tu partido? Eh, la pregunta va eh, eh, enfocada en esta, estos primeros pasos para lograr una reconciliación en ambos grupos. no El grupo de Genoveva Huerta, el grupo del de, alcalde Eduardo Rivera, ya hubo un primer acercamiento. Eduardo la invitó a Genoveva a un evento público y como que son los primeros pasos. ¿Tú cómo ves esto? O sea, si ¿sí lo ves viable ¿O eh, la, la ruptura es tal que va a costar trabajo una reconciliación? ¿Cómo tú ves esto? Porque tú lo vives de una manera muy cercana. Mira, Eri, yo en el PAN, en el PRI, en MC, en el PRD y en todos los partidos siempre vas a encontrar tribus y grupos. Sí, claro. Pero más bien, antes que tribus y grupos, encuentras coincidencias, encuentras ideologías parecidas, encuentras causas uh -huh. y desde ese punto de vista las decisiones que tomas como un miembro de un partido tienen que ser por una causa no por una conveniencia no por una competencia de ambición la competencia tiene que ser por pasión por mejorar Puebla no entrar a una competencia de ambición sino una competencia de mejorar a Puebla el tema por ejemplo de que si la ruptura que si no la ruptura que si sí la ruptura claramente te lo digo a ti y a los que hoy nos están viendo y a las que nos están viendo, en ocasiones, cuando tú peleas una bandera y una causa, ya sea feminicidios, ya sea movilidad, ya sea educación, ya sea salud, para eso está el funcionario, el legislador o el regidor, uh -huh. para pelear esas causas, y así, si esa causa, aunque el presidente municipal sea del PRD, del PAN, del Verde Ecologista, no está actuando de manera ética, es tu responsabilidad. Si está actuando de manera ética, pues aplaudes aunque no sea de tu partido. Eso es lo que tenemos que cambiar y es la percepción. Discúlpame, en una tabalera no están todos los buenos y todos los malos. Mm -hmm. Hay de rajas, de mole, de dulce, oaxaque. En mm -hmm. todos los partidos políticos hay personas capaces y Tamales. personas incapaces. Tamales que nunca se cocieron no. y ahí están. Sí, y... sí. entonces <risas> no podemos generalizar que nada más en un partido están todos los angelitos y las. Mm -hmm. No. Yo creo que eso es lo que yo te digo. A mí me parece que hay que evolucionar y está muy claro algo que nos ha pasado en los recorridos ahorita que no son legislativos, que puedo uh -huh. hacer actividades. La gente se sorprende que tocamos timbres. ¿Por qué tocamos timbres? ¿Por qué no? Porque yo no estoy viendo si le estoy tocando el timbre a una persona del PRI. Yo tampoco estoy viendo si le estoy. Yo no sé si le toco a la del PRI, a la de Morena, al del Perro. Yo lo que estoy haciendo es haciendo mi trabajo en todo el distrito. Así tenemos que cambiar percepciones, así tenemos que cambiar dimensiones. Y fundamentalmente la ciudadanía será quien diga quién es el gallo o la gallina que va para el 2024, no unos cuantos. Perfecto. Nos escribe Maribel Jiménez, dice saludos a la diputada tan trabajadora, consciente, Maribel, ecologista, guapa. ¡Órale! Maribel, Ella es nuestra voz ciudadana en eh, arroba congreso de Puebla. Suri Saraí dice saludos diputada y Andrés Morales, Suri. el proyecto de movilidad es una lucha que debemos integrarnos, hacer conciencia que todos debemos respetarnos, que las nuevas generaciones tengan una nueva movilidad responsable, integral, comprometida a buenos resultados por una mejor ciudadanía. Cirilo Gallardo nos está viendo, eh, María Muñoz dice saludos a Lupita, esperando sus proyectos lleguen María, a un buen gracias. fin. Pues, mi querida Lupita Leal, hay muchos temas de los cuales platicar, ya no te nos pierdas. No, ya no. Ya no. sabes, aquí hay café rico, a la sí. otra tenemos galletas, entonces... Yo las traigo para la... Órale, ya sale unos cuerditos. Oye, y si me permite, Seri, eh, compartirle a la ciudadanía ideas que tengan sobre iniciativa, háganosla llegar. Ese es el papel del ¿A dónde? legislador. ¿A dónde? A me la pueden hacer llegar en un celular, que es el 22 28 dos o a un correo electrónico que es maluleal.com, ahí me pueden hacer llegar sus ideas, una idea que llegó era Peléfono. una Perdón. persona, otra vez, a ver, lo voy 22, anotar a anotar aquí, sí, 2228 8132. ahí nos pueden hacer llegar ideas Peléfono. de iniciativa, y te voy a decir una muy clara, nos buscó... Ahí está el teléfono, sí, acá, es que de una vez lo anoté. Nos ahí, buscó un arquitecto y nos dijo, oigan, ¿cómo es posible que el agua pluvial, 75% del agua pluvial, se desperdicia? Hagan algo. Fíjate, él nos dio la idea. Ok. Y nosotros hicimos esta iniciativa que habla de la captación de agua pluvial para que a partir de los nuevos edificios gubernamentales okay. se pueda poner un tubo en la parte alta para que toda el agua pluvial entre y vaya dirigida a una cisterna y esa agua se utilice para Ay, regar jardines. Ideas, claro. Exactamente, entonces, ese tipo de iniciativas que pareciera que están tan complicadas, son necesidades, ¿no?, de, eh, que, que te mandan, ¿no? Entonces los invito, y las invito a que nos manden ahí todas sus, sus ideas de, de iniciativa. ahí puse el teléfono, cualquier iniciativa que le quieran mandar al Hospital Leal, ahí se pueden comunicar. Muchas gracias. Gracias, Erika, por siempre, estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía, soy Erika Rivero, si te gustó esta entrevista, pues dale like y compartir, échate un clavado a Los Conjurados, y sigue nuestras redes sociales. Un besito. Bye.